Muchas gracias, ministra. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros tres medidas importantes en el ámbito de la movilidad y la vivienda, una de ellas conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, que se refiere al transporte local, que da cuenta la ministra, y, eh, y otras dos que paso a referir. La primera tiene que ver con la estrategia estatal por la bicicleta. Hemos aprobado esta estrategia en el Consejo de Ministros, en septiembre del pasado año ya presentamos la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, y en ella se incluye como una medida para reducir el uso del vehículo privado la implantación de la Estrategia Estatal por la Bicicleta. El texto que hemos aprobado hoy es fruto de un amplio consenso con los diferentes departamentos ministeriales, también con la Federación Española de Municipios y Provincias y asociaciones vinculadas al mundo de la bicicleta, con el fin de concentrar el esfuerzo general y comprometido para impulsar la bicicleta en España. Establece como prioridades en las políticas públicas hasta 2025 avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta, promover la vida saludable mediante la movilidad activa, aprovechar el potencial del cicloturismo, fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta y coordinar la acción del estado en el impulso de la bicicleta dado que esta estrategia eh, implica la colaboración de muchos actores crea mecanismos eh, de gestión para coordinar su actuación como son la oficina general de la bicicleta del ministerio que centraliza la coordinación el seguimiento y la comunicación la red interministerial ...de responsables de asuntos relacionados con la bicicleta... ...la coordinación con gobiernos autonómicos y entidades locales... ...el Comité Consultivo de la Bicicleta... ...compuesto por organizaciones cuya contribución es clave... ...para el avance de la estrategia... ...y finalmente la coordinación con las Cortes Generales... ...para impulsar las políticas públicas de promoción del uso de la, biblioteca, de la bicicleta. La verdad es que para todo el ámbito que promueve el uso de la bicicleta, creo que es un momento importante, así nos lo han hecho llegar todas las entidades. Es la primera vez que disponemos de un plan de esta naturaleza, con liderazgo claro, con, con dotación presupuestaria, pero sobre todo con la posibilidad de implicar a todo el plan europeo de transformación, recuperación y resiliencia que, en la que encaja perfectamente esta modalidad de transporte. ¿no? Y de hecho, pues la Fundación de… El ferrocarril ya está trabajando en una convocatoria de ayudas a entidades locales para permitir el acceso a las estaciones de ferrocarril, de modo que podamos establecer una intermodalidad entre dos transportes claramente ecológicos, como es la bicicleta y el ferrocarril. También estamos desarrollando, a través de esta fundación, las vías verdes, que son antiguas vías férreas, que hoy están ya despojadas de, los, de las traviesas y y de las vías y por lo tanto se usan para eh, el turismo ecológico y en este caso para el cicloturismo y también estamos eh, estableciendo rutas en toda España para que constituyan itinerarios en bicicleta. Pero también en el programa europeo podremos echar mano, del, por ejemplo, de, de, del programa de reducción de bajas emisiones en el ámbito urbano y metropolitano, donde pues eh, la humanización de viales la transformación de, de zonas peatonalizadas, carriles, bicicletas. Pueden, podemos encontrar también un espacio para eh, facilitar el uso de la bicicleta. Todo ello, además, en un marco como es el nuestro, de, de organización territorial del Estado descentralizada, un sistema complejo y que, por lo tanto, también tratamos de interpelar a las distintas administraciones para que colaboren con esta estrategia.